Mi nombre es Patricia Ames, soy una de las coordinadoras del Grupo de Trabajo Educación e Interculturalidad de Claxo. En este periodo el grupo ha buscado mantener la colaboración, la comunicación y el diálogo entre los diversos investigadores del grupo que se encuentran en diversos países de América Latina. Y aunque hemos tenido el desafío de estos años de pandemia, que a veces no han permitido los encuentros presenciales, hemos encontrado diversos mecanismos para continuar eh, compartiendo nuestras investigaciones y sobre todo difundiéndolas también a un grupo más amplio. ¿no? El, el primer año de la pandemia eh, sacamos un boletín, por ejemplo, que nos permitió compartir reflexiones e investigaciones sobre lo que estaba sucediendo en cada uno de nuestros países, el boletín Educar en la Diversidad, que ha seguido abordando temas no solo de la pandemia, sino de las experiencias educativas que viven jóvenes, eh, niños y jóvenes de eh, diversos pueblos originarios de América Latina. Ya tenemos siete números y seguimos difundiéndolo a través de las redes de Claxo. También decidimos eh, incorporar un, una nueva modalidad que fue un podcast que se llama Dialogo, Diversidad en Diálogo, y que nos permitió poner en diálogo a diversos investigadores del GT para difundir más ampliamente en qué consiste la interculturalidad y cuáles son los desafíos de la educación y la interculturalidad en América Latina. También hemos tenido oportunidad de compartir nuestras investigaciones en encuentros, en foros y en la conferencia Claxo que se realizó el año pasado. Hemos organizado foros con otros GTs, por ejemplo, en torno al tema de autonomías, territorios y pueblos indígenas y un encuentro interinstitucional también sobre territorio, participación e interculturalidad. Eso nos ha permitido también entrar en diálogo con otros grupos de trabajo y otras instituciones y al mismo tiempo difundir más ampliamente nuestras investigaciones. También nuestras investigaciones se han difundido en revistas, en números especiales, en dossiers, donde diversos eh, investigadores e investigadoras del grupo han podido publicar su trabajo para dar a conocer más ampliamente las experiencias formativas de niños niñas y jóvenes indígenas en la región sí.